Hola familia, regresamos con otro video, mil disculpas que apenas regresó, pero este video creo que es para los jugadores que son nuevos, jugadores que apenas tal vez empezaron y todavía no lo entienden a Aplan. Y a lo mejor para esos jugadores que ya tienen más de 6 meses en el juego. Pero están dudando si seguir jugando o no. Y quiero compartir con ustedes mis pensamientos de qué era Appland cuando yo entré, lo que pasó en el último año, cómo está la economía y tal vez qué es lo que pueda pasar en el futuro con el juego. Sé que muchos no van a estar de acuerdo con mi punto de mis opiniones y no hay problema con eso familia, déjenmelo saber en los comentarios pero quiero compartir con, con ustedes mis lo que he estado viendo los últimos dos meses y más que nada la última semana con unos cambios que quieren hacer sobre la que va a afectar la economía sobre el fondo monetario de la comunidad que los de hablan quieren usar, quieren tener acceso a eso que por cierto van a tener un town hall en el Discord la próxima semana pero vamos a hablar de qué era Applar. Cuando entré en junio del 2020, el juego ya tenía un año en existencia. La única ciudad que estaba disponible era San Francisco. Y lo único que podíamos hacer, familia, era comprar lo que le llamamos los cuadritos azules, como dice Akasha. Así nos dijo, nos contó una vez que... Uno se, vuelve, uno se vuelve adicto a comprar estos cuadritos rectángulos azules. Y era lo único que se podía hacer. Entraba uno con dinero o sin dinero. Nos daban 4.500 UPEX para comenzar. Si le quería uno meter dólares, pues se, se, puede, se podía hacer, se puede hacer aún. Y con eso íbamos comprando. Era lo único que se podía hacer en ese entonces. Solamente San Francisco. Era la única ciudad que estaba disponible y cuando entré había creo que tal vez el 60% de la ciudad ya estaba vendida. Así es que quedaban aún muchísimas propiedades, tal vez menos, tal vez quedaron aún mucho más. Pero es lo único que se podía hacer hace un poquito más de dos años. No había tantos eventos como hay ahorita. La, la economía en sí no avanzaba mucho y el movimiento de los supex no se notaba mucho al menos de que llegara, llegara una persona con, con muchos recursos mucho dinero y empezaba a comprar por todas partes cuando entré yo en junio del 2020 creo que la, la siguiente ciudad fue manhattan si mal no, me, mal no recuerdo y esa se abrió por septiembre. Así es que se tardaron todavía tres meses desde que empecé yo. Más de 15 meses, tal vez, desde que comenzó el juego, para abrir una segunda ciudad. Una vez que empezaron a abrir más ciudades, fue Manhattan, después Fresno. Después de Fresno fue, vamos a ver cuál fue. ¿Dónde puedo ver? Ah, tesoros. San Francisco, Manhattan, Fresno, después Brooklyn, ajá, después después fue Oakland, Staten Island, así es que empezaron a abrir ciudades más frecuentemente, todavía no no mucho porque cuando cumplí el año estaba San Francisco, Manhattan y Brooklyn, Oakland, Staten Island y creo que iban Abrieron Chicago después de que cumplí un año. Ajá, Bakersfield. es que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abrieron 7 ciudades en ese año que desde que comencé a jugar, entrar a jugar a, al juego. Bueno, una vez que ya... Empezaron a abrir más ciudades. Empezaron a entrar más, más jugadores porque había más demanda. ¿Cuándo empezó a crecer la economía, en mi opinión? Fue en, en febrero, mayo del 2021, ya un poquito más de un año. Y creo que fue porque en el mundo había más interés por lo que era los, por lo que es los NFTs, el mundo cripto y también se vio dentro del juego que cuando el bitcoin llegó a los 60 mil dólares y la gente empezó a sacar sus ganancias de bitcoin vimos un flujo dentro del juego de, de ballenas grandes que empezaron a meterle miles de dólares y se escuchaba ahí en el o se leía en el discord que decían que sacaron sus ganancias del, de bitcoin del, del ethereum y metieron un porcentaje dentro del juego porque estaban buscando otra otro lugar donde seguir invirtiendo. Después de que llegó ese, ese flujo de nuevos jugadores con, con capital al juego entre febrero y mayo, también la, la economía empezó en sí a crecer cuando se empezó a abusar un poquito lo de los swaps. Para los que no saben los swaps, antes podíamos hacer intercambios de... Aún se pueden hacer intercambios de colecciones y si te, llegamos a completar la colección, nos daban esta cantidad de UPEX. Y lo que hicieron muchos jugadores, y yo también lo hice, nos prestábamos nuestras colecciones y nos repartíamos la mitad. Si yo le prestaba a alguien esta colección, nos íbamos que 22,500 cada quien o 21,500, algo así. Y hacías eso todos los días con 5 o 10 jugadores. Y había jugadores que se llevaban mil UPEX al día o 500 dólares al día mínimo haciendo este tipo de, de intercambio, lo que llamamos los swaps. Entonces, desde febrero del 2021 hasta principios de este año, se puede decir que fue la... la época de oro en Naplan, donde todo el mundo entraba a jugar y si tenía una, una estrategia decente, hacía los swaps, participaba en las nuevas aperturas, le iba a sacar ganancia al juego. Ahora, ¿cuándo empezó a caer la economía? Igual a principios del 2022, este año, con la apertura de Los Ángeles. Con Porque en esa apertura familiar, los precios en Los Ángeles estuvieron altísimos. Jamás había visto precios de, ese, de, ese, de esa altura. Una propiedad normal, que no tiene nada de interesante, costaba 10 mil, 12 mil upex. Cuando en una ciudad como Staten Island, con 10 mil, 12 mil upex compraba unas 4 o 5 propiedades. Mucha gente se acabó su capital ahí, incluyéndome a mí, más de 2 de millones casi, porque pensando que iba yo a poder vender esas propiedades muy rápido. Bueno, hubo mucha liquidez durante la apertura. Muchos compraron, pero aún así la ciudad no se acabó de vender. Creo que ahorita la ciudad solamente se ha vendido al 80%. Bueno, pasó eso, mucha gente se quedó sin Upex. Luego también llegó el las limitaciones con los swaps. Ya no nos ya no los swaps, ya no se pueden hacer tan, tan fácil. Tenemos un tiempo de enfriamiento, así es que ya no se hace tan tan común. Ah, algunas, algunas personas todavía lo hacen, pero ya no. Ya no están. el tiempo que uno usa, que invierte al hacer estos swaps, ya no vale la pena. Y también llegó la introducción de los Legits. Mucha gente no le pone atención a eso porque cuando llegaron estas tarjetitas, ¿dónde están? Muchos jugadores empezaron a comprar sus Legits con esos UPEX que usaban para comprar propiedades en el mercado secundario o durante las aperturas. Así es que cierto porcentaje de los UPEX en el mercado se fue, se movió a otro lugar, a otros proyectos dentro del juego. Ahora, ¿qué otra cosa afectó? Otras cosas que están afectando al mercado secundario fueron las aperturas de nuevas ciudades. Cada mes casi. Como podemos ver, tenemos todas estas ciudades ahora. Ya tenemos dos ciudades internacionales y muy pronto, tal vez, una tercera ciudad internacional. Empezaron a abrir ciudades como locos los de habla ¿Por qué? Porque no les gustó cómo estaba el mercado secundario. Para ellos, los precios en el mercado secundario. No son sanos para la economía de Aplan, La economía de ellos, no la economía de nosotros. Algo que muchos jugadores aún no entienden. Que los, los de Aplan se preocupan por la economía del juego, no por nuestra economía. No nos gusta eso, ¿verdad? A muchos de nosotros no nos gusta eso, pero ellos son los dueños del juego. y Ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Nos podemos enojar, lo que sea, pero para mí es importante que nos adaptemos. Bueno, empezaron a abrir nuevas ciudades. Después también nos eh, llegó la disminución de los ingresos pasivos, los que, lo que nos dan al mes por tener estas propiedades. Recibíamos casi, creo que, el 18%. Y ahora es el 14.3 o 14.7% de ingresos mensuales por los supex Me empezó a bajar eso también los ingresos pasivos otra cosa que también que, que mucha gente no se no se pone a pensar cuando la gente tuvo más acceso acceso a los sparks más que nada en la búsqueda de de tesoros porque recuerden se necesita un mínimo de sparks para poder construir si empiezo mi construcción y quiero terminarla rápido. Por ejemplo, este jugador, miren cuánto le queda, 85 días. El pobre tiene .25 Sparks. Nada. Si a mí me quedan 175 miles uh, UPEX en el momento, puedo ir y rentar Sparks, ¿verdad? Entonces, en lugar de... Porque quiero terminar este edificio lo más pronto posible. Entonces, en lugar de usar est estos UPEX para comprarles a otros jugadores en el mercado secundario o para comprar las propiedades que no se acaban de nuevas en una ciudad, me las estoy gastando, mis UPEX me los estoy gastando en terminar mi casita. Eso también afectó el mercado secundario. También lo que afectó es que desde el año pasado, ¿dónde está? Los de Aplan empezaron a vender más exploradores. Sabíamos que iban a llegar las tiendas de exploradores y todo el mundo empezó a comprar exploradores diciendo van a valer muchísimo, todo el mundo va a querer tener exploradores, incluyéndome a mí. Creo que ya tengo como 70, creo, exploradores. Y me fascinan, son mi vicio, los exploradores. Entonces, los UPEX que al principio, hace un año, lo metíamos solamente a la compra y venta de, de propiedades, nos los estamos gastando en otras cosas. También empezaron a meter los adornos de los edificios que tenemos que comprar en UPEX. Todos estos, la gente empezó a comprar, pensando que vamos a poder sacarle ganancia en un futuro. Entonces tenemos Sparks, Exploradores, compras de estos adornos, y también llegaron después los vehículos, ¿verdad? La gente empezó a a gastarse sus supex en otras cosas que no son propiedades en los vehículos. ¿Cuántas propiedades no pude haber comprado con todo lo que le he invertido aquí? Muchísimas. Otra razón por la cual el mercado secundario ha estado bajando muchísimo. También nos llegaron los legits de la NFL y los de Porto. Muchos jugadores le metieron mucho, mucho, muchos UPEX a esto. Muchísimo. Hay muchos UPEX invertidos en estos Legits. Y la verdad, no, no sé cómo está el mercado secundario en esto. Algunos aún le tienen fe de que, de que algo va a pasar con este proyecto. Pero vamos a ver en unos 2, 3 años a ver qué pasa con esto. Otra, otra cosa, otro cambio que también afectó al mercado secundario fue en los últimos que, el último mes, fue el cambio a la búsqueda de tesoros, familia. Por ejemplo, ahora solamente ciertas ciudades tienen los tesoros activos. Ahorita, por ejemplo, San Francisco. Vemos que hay muchos jugadores ahí, 33, bus 33 buscando. Ya no dan los UPEX. Esa gran cantidad de UPEX que daban antes, daban 200 mil, 300 mil, un millón, tres millones de UPEX cuando se encontraban unos tesoros. Ya no ya no es tan fácil como antes. Ahorita en Chicago, donde estoy, mi casita, hice mi red de, de propiedades y no estoy buscando tesoros. Bueno, estándar solamente, pero competitivos ya no. Muchos jugadores dejaron de jugar el, el juego o se están saliendo porque esta era la única manera de que ellos podían obtener liquidez. Entonces, todo eso afectó la economía de Aplan. También la, hablamos sobre los negocios, todos los puntitos naranjas que son de Legits o oh, exploradores, ¿verdad? La gente Está comprando exploradores o está comprando legits, se está gastando sus UPEX en otros proyectos, ya no en propiedades. También otra cosa que, que ha afectado la, el juego, la economía del juego es la, la economía de la, en la vida real. Por ejemplo, en Estados Unidos estamos en una recesión. Los precios del el combustible, la gasolina, la comida, subieron muchísimo. Entonces la gente se está poniendo a pensar, o oh, le invierto dinero al juego, compro UPEX, compro autos, compro propiedades, o mejor compro un pan, las verduras, la leche para mi, mi niña. También eso está afectando la economía dentro del juego. Y el bajón de las criptomonedas y los NFTs. Si ustedes están metidos en otros proyectos NFTs, en criptomonedas, eso todo el mundo lo sabe que ahorita todo todo, todo bajó, lo que es el mundo cripto. Entonces la, no hay tanto interés como hace un año y no hay tantos recursos en el momento. Todo esto afectó el juego en el último, este último año. ¿Y qué es Aplan ahora? ¿Verdad? Que desde que empecé hace más de dos años, el juego es totalmente diferente. Si al principio era confuso, ahora muchísimo más cuando, cuando entran nuevos jugadores. Y hemos notado en el barrio, igual que en el disco oficial de Aplan, ya no entran tantos jugadores nuevos como antes. A principios de año, familia, nos llegaban uno, dos, tres jugadores nuevos por por semana, tal vez más. Ahora creo que al barrio solamente he visto a lo mejor uno por semana, si es mucho. Entonces ya no hay tanto interés ahorita en lo que es el mundo cripto. O la gente, los jugadores que antes estaban muy interesados en el juego, ya se han salido o le han perdido interés al juego y ya no les cuenta a otras personas con esta emoción de que Entren a Aplan, que miren que le podemos sacar ganancia, ya no es lo mismo. Entonces, que es Aplan, según lo sé Aplan, los creadores del juego, en el AMA que hicieron el mes pasado, dijeron que, los, que Aplan ya no es un juego, sino una, sino una plataforma del web 3. Con eso de toda la economía, todos los cambios que van a llegar, para ellos ya no esto será un juego, sino una plataforma del web 3. Y para ellos los jugadores serán los que van a fomentar la economía de Aplan con estos negocios dentro del juego. Y la utilidad que a ellos le llaman el Layer 2, la capa 2. ¿A qué me refiero eso? Por ejemplo, me han visto, me han escuchado ahí en el Discord hablando de Lupex Raw, el Tech Miller, que son los jugadores más grandes del juego. Está haciendo un juego no dentro de Aplan, sino usando Aplan. Él está haciendo carreras de autos. Como pueden ver, ven aquí, esas son las casas dentro del juego. Este es, creo que este es el barrio de Creedmoor. Pero él ahorita... Lo que está haciendo es creando esa experiencia usando Aplan para crear su propio juego. Pero miren, miren. Miren aquí, aquí, aquí, la esquinita, aquí, enfrente, cómo se bajó. Miren la araña. Este es un, un juego, lo que le llaman el Layer 2. Usando lo de Aplan, dice que lo, el, lo que le llaman el AI apenas está aprendiendo cómo. Frenar y todo eso porque no nadie puede controlar los autos ahorita igual que en el juego. pero ese es uno de los proyectos otro proyecto del, del layer 2, la capa 2 es este que muchos miembros han escuchado están esperando que empiece esto que es el este juego de, de fútbol a ver agosto noviembre a ver si podemos verlo. Este es otro juego que este jugador hizo. Ya están construyendo cuatro estadios donde vamos a poder jugar. ¿Tienen alguna explicación de cómo va a funcionar esto? Si tenemos que pagar, algo así para participar. ¿Qué dice aquí? En el Claman FAQs las preguntas. El juego solamente va a salir el noviembre 28. Solamente se va a poder jugar um, por la computadora, no por el móvil. Y van a tener como torneos, un montón de cosas. Para hasta el 28 de noviembre vamos a saber exactamente cómo va a funcionar esto. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente va a empezar también a invertir UPEX en estos proyectos. Porque tal vez, y sé qué va a pasar que ya le hemos hablado en el, en el barrio, que cuando podamos ya jugar, ¿verdad? Va a haber gente que va a querer apostar en, en estos juegos. En lugar de invertir esos, esos UPEX en comprar propiedades, van a estar con, apostando para para esos juegos igual. Ahorita que ya nos llegaron las... El, la actualización de los autos, ya podemos um, competir con otros jugadores. Es la última actualización que nos llegó antier o antier. Antes solamente jugamos contra la computadora. Ahora podemos jugar contra otros jugadores que tienen autos. Ya lo probé con el chapulín. Y La gente va a empezar a apostar así. Sus UPEX se van a ir a otras cosas además de, de propiedades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora, familia, para que no nos quedemos atrás? Siempre les he dicho que lo más importante es que estén atentos a todos los cambios, a todo lo que viene, que se adapten, porque si no lo hacen, se van a quedar atrás. Yo lamentablemente por un año no me puse a leer nada de los anuncios que daban, no entraba yo al Discord ni nada de eso, y me perdí de miles, miles de oportunidades para poder avanzar dentro del juego escuché en no sé dónde escuché esto lo leí pero estaba mencionando que para los que saben de historia que fueron entre el 1830 y 1850 durante esa época cuando descubrieron oro en san francisco hace casi 200 años llevan a ser casi 200 años Muchísimos, muchísimas personas se fueron de la parte este de Estados Unidos y empezaron a, a moverse, a viajar, a vivir. Se fueron a San Francisco para poder encontrar ese oro que todo el mundo dijo, decía que había por todas partes. Lo que leí en este, en este documento, lo escuché, es que decían que los que realmente se hicieron ricos familia no fueron los que fueron a buscar tesoros. Los participantes en ese entonces para buscar ese tesoro. Los que realmente se hicieron ricos fueron los bancos y fueron las personas que se dedicaron a construir toda la infraestructura para las casas, los hoteles, los negocios. Las personas que se dedicaron a tal vez a fabricar herramientas para poder que usaban para buscar ese oro los martillos las hachas las los platitos esos todo todo eso que se necesitaba esas herramientas que se necesitaban para poder buscar este oro y no sé procesarlo ellos fueron los que realmente se hicieron ricos porque mucha gente vendió todo lo que tenía se movió a San Francisco y nunca encontró nada de tesoro. Pero todo el dinero ese que tenía se lo dieron a los bancos o a los dueños de esos negocios. Y esto creo que va a ser verdad en Apple. Será casi lo mismo. Los que les van a sacar ganancia al juego, si el juego no, no se va a la quiebra, en unos años van a ser estos jugadores que ofrezcan servicios como el Ten Milliliter como estos del fútbol, ellos serán los que le van a sacar más ganancia que si solamente nos, de, nos, nos dedicamos a comprar y vender. Y creo que vengo diciendo esto desde hace como dos meses en los videos. Es hora de que cambiemos nuestra estrategia y nos pongamos a pensar qué negocio qué servicios puedo ofrecerle a la comunidad, a otros jugadores, a jugadores que van a llegar en el futuro. Muchos de ustedes ya empezaron a construir fábricas en el nodo o en otros nodos en otras partes de Aplan, pero lamentablemente, familia, no pueden hacer nada con esas fábricas. Tienen que, ten tienen que tener tienen que ser dueños del negocio, de un negocio para que los de Aplan les pueda Dar permiso de fabricar adornos, exploradores, lo que sea. Que ahorita en el momento, solamente un número limitado de jugadores que metieron su solicitud desde el 2020, a principios del 2020, tuvieron que esperarse dos años para poder abrir sus negocios. Ahorita son los únicos que pueden hacer esto ahorita. Está bien que empiecen a. a hacer sus fábricas, creo que aquí tenía una, alguien hizo una fábrica por aquí, si mal no me acuerdo, aquí está, pero ahorita este jugador no puede fabricar nada, hizo mal, no sé, tal vez va a querer vender esta fábrica en el futuro, esta propiedad, pero el chiste es que ustedes se pongan a pensar, ¿qué servicios van a poder ofrecerles a otros jugadores? Porque eso de comprar propiedades y venderlas, en mi opinión, ya no va a sacar mucho beneficio. Ya no va a ser tan fácil, al menos de que el cripto se, se dé una subida enorme. Esos jugadores retiren sus ganancias del mundo del mundo cripto y entren a aplan. Tal vez veamos una subida en la demanda de propiedades. Pero los de aplan no los han dicho, no los han dejado muy en claro que ellos no quieren ver precios altos en el mercado secundario como los vimos a principio de año que es cuando estuvieron más altos desde enero hasta finales de marzo esos tres meses fue cuando el mercado secundario estaba pero sí altísimo y después de marzo empezó a bajar mucho mucho mucho y ahorita está está por los suelos y es que Pónganse a pensar. Si quieren seguir sacándole ganancia al juego, es hora de que cambien su estrategia. Traten de, de aprender algo. Ya hay jugadores, por ejemplo, Prospector. Es buenísimo para, para diseñar. Creo que él le va a poder sacar ganancia al juego por sus diseños porque él va a poder ofrecer algo que la, que la gente quiere. Creo que estamos hablando con, con Caro y ya estaba diciendo que va a aprender esto del blockchain, como leer blockchain. Porque le sigo diciendo: el primer jugador que ofrezca servicios como los ofrecen estos, ¿verdad? Los del Appland Dara, los del Appland Optimizer, los primeros que puedan ofrecer. Esos servicios en español, en mi opinión, van a poder sacarle ganancia porque muchos de nosotros vamos a preferir no solo apoyarlos, pero ir con ellos porque nos vamos a sentir más cómodos hablándoles en español. Si es que, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a cambiar su estrategia para poder ofrecer servicios a otros jugadores? ¿Quiénes van a ser ustedes? ¿Los que van a estar buscando esos tesoros? Digo, los que van a estar buscando el oro o los que van a vender las herramientas. ¿Quién? ¿Qué tipo de jugador van a ser ustedes? Y como siempre, familia, los de Aplan se toman su tiempo en todo. Nos han prometido muchísimo. Vamos a ver a finales de año en dos meses más. ¿Qué tanto nos han dado? Dicen, dicen que en la próxima semana nos van a dar una gran noticia. Déjenme regreso al Discord. Ah, Vamos a ver dónde estaba. Vamos a ver si está. No, no están los, los de Aplan. Pero el X1 dijo, y lo dijo en el video de la semana, que... La próxima semana nos van a dar una gran noticia. No sé, la verdad, no sé qué será. No sé si por fin nos van a decir quién es, quién es el, el Woodwork. Para los que no saben, jugadores nuevos, esta ciudad donde va a ser el, el mundial. Aquí está el estadio. No sabemos quién es este jugador que se llama Woodwork. Nadie sabe. Sabemos que es alguien que se asoció con Aplan, pero en realidad no sabemos quién es esta, esta compañía, esta persona. Y tal vez ese anuncio sea sobre esto. Hay muchas especulaciones de quién será, si será una asociación con la FIFA, con, no sé, el rey de, de Qatar. ¿Quién sabe? Uno no sabe. Nos tenemos que esperar una semana más. Pero recuerden que, recuerden siempre, por favor, pongan atención a las noticias. No. En realidad, empecé a avanzar el juego, empecé, empecé a entender el juego cuando comencé a leer todo esto. Es muchísimo. Cuando puedo, lo, lo hago la traducción y la pongo ahí en el barrio, en la sala de eventos de Apland. Pero es cosa de que ustedes mismos inviertan ese dinero. Ahora, algo que, una, una discusión que ha estado en, en el Salón General de Aplan es que muchos jugadores le han metido dinero al juego, ¿verdad? Estos jugadores, yo me incluyo en ellos, hemos dicho que le estamos invirtiendo al juego. Los de Aplan no lo ven así. Los de Aplan no nos ven como inversionistas solamente como jugadores para ellos inversionistas son la gente compañías empresas que han invertido millones de dólares en el juego y nosotros solamente somos jugadores si van al, al chat general de aplan y dicen que son inversionistas los de Aplan se van a reír de ustedes lamentablemente ya ha pasado uh, pero todo mundo vemos esto como una inversión pero como siempre les he dicho desde el principio, de los, de los primeros videos, esto es un juego. No le metan dinero. Si no... Si les va a doler perder todo ese dinero que le han metido, no le metan más. No le metan dinero para nada si son nuevos jugadores. Porque el juego tal vez no llegue a nada en unos años. Todo mundo creo que lo que... La mayoría de los jugadores, creo, vemos el futuro del metaverso dentro de Apple. ¿Va a pasar? No sé. Pero si esos 20 dólares los necesitan para su familia, para cubrir gastos en la vida real, no les recomiendo que inviertan porque es muy difícil sacar dinero del juego, especialmente ahorita de que el mercado secundario está muy bajo. Muy muy muy difícil. Y vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero quería compartir con ustedes más que nada mis pensamientos sobre la trayectoria del juego, qué es lo y qué es lo que tal vez lo lo que tenemos que hacer la estrategia. Como les conté en otros en otros videos lo que mi estrategia ahorita como ha cambiado es ya no pienso comprar Tantas propiedades en cada apertura. Tal vez una o dos para completar, completar mi, mi, mi colección de esa ciudad. Pero me voy a dedicar a... Como tengo ya mi camioncito. ¿Dónde está mi camión? Me voy a dedicar a hacer un, un negocio, una compañía de transportes. Para que así cuando alguno de los miembros tenga su fábrica y necesite llevar... Sus adornos, algo así, a otras ciudades. Puedo estar yo ahí para, para ellos y ofrecerles este servicio en español. Um, y también, como les dije en otro video que hice, que me voy a esperar un año y compré las propiedades, las tres propiedades más grandes que quedaban en, Winer, en Winerca para cuando saquen el token, lo que le llaman el token de STEM, que vamos a poder crear cosas de la... Que tienen vida como árboles animales. Esta las voy a usar para poner mi, mi fábrica, mi granja. No sé qué van a hacer. Pero es en el momento. Esta es mi estrategia para el futuro. Y aprovechar cualquier otra oportunidad que llegue. Y tratar de no gastarme tantos tanto los supex. Me los gasté ahorita. No me acuerdo en qué, en qué me gasté los supex. Así ah, en las propiedades. Fue lo que me lo gasté uh, no sé si voy a comprar más autos quiero un, un van, ese sí tengo interesado quiero comprar uno de esos pero vamos a ver familia lo importante es de que cambien su, su estrategia y vamos a ser los que vendamos esas herramientas a los que buscan oro en lugar de ser nosotros los que estamos buscando todo este oro verdad hay que ser los que crean las herramientas como ellos dos Así es que váyanse a aprender vean en el, en el internet en el youtube clases de cómo leer la cadena de el eos para que empiecen a hacer este bots que podamos usar en el barrio o en español pero hagan algo familia ahora sí familia muchísimas gracias mis disculpas si los aburrí no se les olvide dejar un like al video suscribirse si son nuevos en el canal ahí en la descripción del video están el link para el barrio si quieren entrar para que los ayudemos a que entiendan este juego complicado que muchas veces nos da alegría y muchas veces nos hace llorar de tristeza y coraje ahora sí familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso